Muy buenas noches, me encuentro aquí con el profesor Jorge García Riar, un colega de la Universidad Católica con quien estaremos conversando sobre las técnicas didácticas activas o sobre la investigación en el aula con los estudiantes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, buenas, buenas, profesor Luciano. Gusto de compartir este espacio contigo y con los estudiantes. El gusto es mío. Eh, me gustaría que hables un poco acerca de ti, tu formación académica, qué materias enseñas y qué cargo estás ocupando. Sí, cómo no, Luciano. Estoy hace 22 años vinculado con la docencia universitaria, principalmente en la Universidad Católica. Eh, Nuestra Señora de la Asunción en muchos de sus, de sus campos, incluyendo eh, la Unidad Pedagógica de Carapeguá. Bueno, y... Eh, mi, mi formación de base realmente es la comunicación, pero dada mi vinculación con el quehacer universitario, eh, tengo un doctorado en educación superior, entonces es en ese ámbito de la educación superior eh, en, el que, en el que me dedico actualmente, ¿verdad? Haciendo también consultoría en el campo educativo. Muy bien, eh, ¿cómo propicia, profesor, la enseñanza activa o la investigación en el aula con tus estudiantes, podrías mencionarnos algún ejemplo, alguna buena práctica de la cual haya participado? Sí, bueno, principalmente en las materias que desarrollo, eh, aplico aquella idea que se conoce como el de la investigación-acción, eh, partiendo de la de las premisas de Jürgen Habermas, que dice que toda investigación eh, tiene que tener como objetivo el cambio social, el cambio de una situación. Por eso que creo que para incentivar eh, eh, una, una, una clase, eh, una metodología o una investigación en concreta, se tiene que... Eh, los alumnos tienen que conocer primero su, su entorno social, su realidad social. Entonces, la primera fase de... de, de esta idea de la investigación en acción es eh, auscultar, conocer, eh, observar, eh, mirar el, el entorno social, económico, cultural, eh, donde se desenvuelve el estudiante y donde se desenvuelve también la universidad como institución eh, en, en donde está el estudiante. Entonces, en ese sentido hay en esa línea de trabajo mucho también compromiso social y responsabilidad social de la universidad con su entorno. ¿Y cómo han respondido los estudiantes? ¿Tuviste alguna dificultad a la hora de implementar la investigación o las técnicas activas? No, en general eh, no, no hay problemas en implementar estas técnicas ni tampoco ningún problema en la receptividad o en la motivación o en la empatía de los estudiantes. Nuestras principales dificultades están más bien en la técnica metodológica o en la teoría de la metodología es decir, cabe reconocer que nuestros estudiantes universitarios en grado y en posgrado eh, tienen eh, muy poca formación o una formación muy eh, incompleta eh, sobre metodología de la investigación propiamente dicha. entonces eh, a veces nuestros esfuerzos tienen que, que dedicarse eh, en eso, ¿verdad? En cómo se desarrolla, eh, cómo se problematiza primero un caso, cómo se plantea el problema de investigación, cómo se plantea la pregunta, la hipótesis, los objetivos, eh, las técnicas de recogida de datos, eh, la presentación de los resultados, la conclusión. En eso, quizá por, o sea, tengo esa experiencia, ¿verdad? Que todavía nuestros estudiantes tienen. Eh, Muchas dudas en ese tema. Entonces, a veces no es emprender uno, uno, un buen trabajo eh, eh, que, te, que aterrice en una realidad social, sino nuestra nuestros esfuerzos se van más bien en, la, en, en el diseño metodológico de investigación propiamente dicho. El desconocimiento de la metodología de la investigación, entonces, profesor. Sí. ¿Por qué te parece, profesor, que los docentes debemos propiciar la investigación con nuestros estudiantes en la universidad? Bueno, la investigación es par, es, eh, forma parte de la identidad de la universidad. Eh, la universidad es investigación. Mira que lo formulo eh, en sentido eh, activo o positivo. No lo digo en sentido normativo ni, ni ideal. O sea, la universidad es investigación, por lo tanto la investigación eh, es universidad. Es decir, no podemos sentirnos parte de una institución universitaria si es que no entendemos y no hacemos investigación. Por eso yo creo que el docente eh, tiene que incentivar y motivar la investigación transversalmente eh, a, a su desempeño como, como tal, como docente. Eh, no ver tampoco ni entender que la investigación es un área aparte, un compartimento estanco o, es, o solamente una disciplina, por decirlo algo, de, eh, eh, exclusiva de algunos pocos o de los investigadores, entre comillas, ¿verdad? o de los científicos. Eh, si esto fuera así, estamos cometiendo muchos errores como docentes, obviamente. Entonces, creo que en, eh, en el aula, eh, en el espacio aula, en los distintos espacios de aprendizaje, que no solamente en aula, eh, la investigación tiene que ser transversal, para que entonces nuestra eh, razón de ser, nuestra, eh, nuestro ser y hacer universidad eh, se concrete, ¿verdad? Porque el ser y el hacer universidad eh, es investigación también. Muchas gracias, profesor Jorge García, por compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia en este ámbito. Gracias a vos, profesor Luciano, por el espacio. Espero que haya sido de interés. Gracias.